Ah, leer el dulce. El camino hacia la sabiduría. ¡Oh no! En el vídeo anterior hablé sobre cómo los libros obligatorios escogidos en las aulas hispanas no son solo hacer perder el tiempo de los niños, sino que son un insulto hacia su infancia e intelecto. Esto todo desde mi experiencia vital como persona que disfruta mucho leer. Pero separando la mala enseñanza a la que nos somete el sistema educativo, ¿está el leer sobrevalorado en ambientes externos a la educación? Antiguamente la lectura era un lujo académico. Guardar registros, escribir facturas, contratos, momentos históricos... Cartas. Esa era la función del pergamino, que había señores en conventos que se dedicaban a hacer copias de manuscritos sagrados. A mano. Cuando aparece la imprenta, de repente leer pasa a tener muchas nuevas facetas. De ocio, dar las noticias o transmitir información académica, aumentando la accesibilidad del conocimiento. La rapidez del avance social es proporcional a cómo de accesible sea la información. Ahora mismo, en 2022, tenemos la tecnología que tenemos gracias a plataformas de distribución de información como la que estás ahora mismo, y que yo uso para ocupar espacio diciendo cosas poco interesantes. Leer es una manera de dar información que es esencial, pero cuando aparece hablamos de leer, no nos referimos a abrir un libro de, de texto sobre bioquímica, sino a la función más extensa que se le da hoy en día, entretenimiento, por su practicidad, porque ahora hay maneras más rápidas de conseguir y absorber información. La lectura transmite información de manera lenta, lo cual es bueno para informaciones complejas como estudios, papers, libros especializados, porque hay margen de extensión para explicar todo con detalle. Pero ese tipo de información solo la necesitan investigadores y gente relacionada con el entorno académico. La gente que conozco, incluido yo, que usa la lectura como medio de absorción de información a nivel de a pie, no académico, tiende a preferir audiolibros, porque los puedes poner al doble de velocidad mientras lavas los platos. No estás buscando disfrutar de una historia con calma y relax, sino absorber. En cuestión de información, vas a lo práctico. En vez de comprar libros y libros de recetas, comparas diferentes recetas de un mismo plato en Internet. Internet es la imprenta del siglo XXI. Si el uso más adecuado para la lectura está en el entretenimiento, ¿cómo es que no termina de calar en la población. Pues porque un libro, por su fisicalidad, cuesta entre 15 y 20 euros en España. Sin embargo, por ese precio, o incluso menos, compras un mes de Netflix. No es un hobby que en físico salga rentable económicamente. Entonces, tú me dices, bicho existen los ebooks y en efecto me comió. Si conoces a alguien para el cual la lectura sea un verdadero disfrute y no algo de lo que presumir, probablemente lea en ebook. Casi toda mi familia lee en ebook. Yo leo en ebook. Además, los libros en digital, PDFs, etcétera, a veces son la única opción para ciertas personas que se ven obligadas a irse a alta mar. Pero aún así, aún siendo ese medio accesible, leer no es popular por varias razones. Requiere que estés un poco más envuelto que el resto del la y sin embargo, no estás envuelto. Digamos que hay momentos en los que no te apetece hacer nada. Vas a Netflix y ya te manipulan fácilmente hacia algo que te enganche. Netflix reproduce los trailers automáticamente y si no interactúas con la interfaz, después de tres segundos no has tocado nada y ya te están reproduciendo un capítulo de algo y a mí me pone de los nervios, la verdad. Es la inactividad absoluta. Le das a un botón y listo. Pero leer requiere tener la energía de lanzarte a una historia nueva en la que no conoces a ningún personaje ni escenario, sumándole que tienes que imaginártelos todos en tu cabeza. Y esa es la gracia al final. Si estás acostumbrado a leer, es un encierre magnífico dentro de tu mente en el que tienes el poder de visualización. Tienes que mover la vista y tienes que pasar páginas. Y eso requiere mucho trabajo para el ciudadano medio, por muy triste que suene. La gente que quiera ocio en el que estar envuelta tiene otras opciones como los videojuegos o hobbies manuales. La lectura está en un limbo. Además, todos los demás hobbies los puedes compartir con la gente a tu alrededor. Puede que no tengas mucho tiempo para ocio, pero pero puedes fusionar tiempo de ocio y tiempo de calidad de cariño con tus seres queridos mientras ves una peli al mismo tiempo con tu pareja o puedes jugar videojuegos con tu hermana. Pero leer es navegar solo y eso a mucha gente o le da miedo o reparos o no puede pasar mucho rato así o quizá no tiene tiempo para ese tipo de ocio. Los medios audiovisuales son una competencia evidente porque en vez de describir a una persona durante dos páginas puedes mostrarla, le das al botón de grabar y listo. Y tienes más juego emocional pudiendo transmitir emociones con música, voces y actuación. La lectura es un entretenimiento difícil si no estás acostumbrado a ella desde la infancia. Cuando somos niños el músculo de nuestra imaginación está muy ejercitado. Puedes visualizar ideas en tu cabeza nada más leerlas, pero si no lo sigues usando pierdes su poder y en cualquier momento podrías volver a ejercitarlo, pero por el camino adquieres la creencia de que la imaginación es algo con lo que se nace y no que se practica. Y eso es un mito, pero nadie te dice que es un mito. Porque es una actividad a la que se le da tanto valor si tan poca gente lee o no es tan disfrutable como otras cosas. Precisamente ahí está la clave del asunto. En el vídeo sobre el debate artístico tan viejo que resolví hace un tiempo, profundizo en el tema de que cuanto más inaccesible es algo, más valor se le da porque es un privilegio. La lectura es un privilegio muy poser por su formato. El libro es una invención que en su momento fue brillante. Si doblamos los pergaminos y los cosemos podemos emplear ambas caras y guardarlos eficientemente con sus títulos en los lomos en vez de ir buscando pergamino por pergamino. En la biblioteca de Alejandro para encontrar cuál es el que necesitas. Imagínate a una madre diciendo ¡Juan, ve a buscarme el pergamino de cocina vegana! Y Juan como... Ok, ¿cuál de todos los cilindros...? Es. Tener libros en papel era un privilegio de la clase alta y, hoy en día, de la clase media alta. Por eso, entre la gente que supuestamente es lectora, ves tan pocos e-books y la gran mayoría tienen estanterías y estanterías llenas de libros en papel. Los lectores sueñan con ser bella de la bella y la bestia y tener en un futuro una casa con su propia biblioteca, y estanterías y estanterías de libros. Y hubo un momento en el que yo también soñaba con eso, pero si te paras a pensarlo, esto es simplemente materialismo intelectual, que además acumula mula polvo que alguien tiene que limpiar. Y yo no lo pienso limpiar. No suena tan romántico tener todos esos libros en digital en una unidad de ebook, pero en resumidas cuentas es lo mismo, es la misma información. Demostrar que eres inteligente es difícil. Es una cualidad abstracta que no puedes tocar. Si quieres presumir de ser bello, te compras un bonito vestido o trajes, te haces una cirugía plástica, algo que puedes ver, palpar. Pero ¿cómo compras la inteligencia? Pues compras papel con cosas escritas que supuestamente has leído. ¿Recuerdas cuando durante la cuarentena de repente la gente ponía sus estanterías llenas de libros detrás de ellos? ¿Cuando teletrabajaban y se empezaban a vender cartones con impresiones de libros por Wallapop? Desconfía de todo el que sienta la necesidad de ganar seguridad mostrando un estatus físico porque quiere decir que no sienten que lo que les pertenece es parte de ellos. Alguien que tiene confianza en su belleza no tiene miedo a salir de casa sin maquillaje. Alguien que tiene un cerebro afilado sabe que no necesita una estantería detrás suya para demostrarlo. Ahora estoy rodeado de libros infantiles porque todos los libros que he leído desde que he crecido están en mi libro electrónico, en el móvil o en mi playlist de YouTube de audiolibros. Estos libros de aquí uh, no, no me los he leído. O sea, pesan mucho como para cargarlos en la mochila todo el día para solo leer una hora mientras voy en el bus. Es una ganga, ¿no crees? Puedes afirmar que lees, aunque no leas, y ganar estatus intelectual gratuitamente. ¿Pero recuerdas cuando tu abuela te decía que el mentiroso tiene las patas cortas? Hubo una persona que me daba clase a la que le teníamos que hacer una reseña de un libro. Y esta persona decía que amaba leer, pero no en positivo, en plan espero inculcaros esto, sino en un plan absolutamente nadie en vuestra generación lee y sois todos unos soberanos ignorantes inferiores a mí no dijo eso explícitamente porque obviamente se habría metido en problemas pero lo dio antes y esa es, esa es la intención que había detrás entonces ya guardé el perfil en mi cabeza de vale andar con cuidado mejor no levantar la mano en esta clase porque no me conviene hacerle sentir inseguridad con respecto a su autoridad docente y que me coja manía y proceda a ponerme mala nota para sentir que en efecto es superior soy un mocoso impertinente y eso me ha metido en problemas las veces suficientes como para aprender que a veces es mejor hacerse el invisible el tema es que esta persona no nos había indicado cómo de larga tenía que ser la reseña que tenemos que hacer y en base a los trabajos que había hecho anteriormente dije ok este tipo de trabajos suelen ser de dos páginas y a esta persona le gusta leer así que si hago menos hay muchas probabilidades de que cuente negativamente o que no me lo corrija claro entonces hice dos páginas y tampoco tenía relleno el trabajo así que dije vale este es un buen punto medio fui la primera persona en entregar el trabajo dos semanas antes de la fecha límite y se me acerca en clase y me dice tu trabajo es muy largo Tenían que haber sido como 20 líneas Yo internamente ¿En qué momento dijiste eso? Porque usted no dijo eso en ningún momento ¿A ti no te gustaba leer? ¿Eh? Que aún encima te están pagando por leer mi obra maestra de reseña ¿Qué querías que te hubiese escrito en 20 líneas? ¿Las instrucciones del champú? Yo externamente Ah bueno, eh, puedo Reescribirlo, si te encaja mejor Esta persona, no bueno si ya me lo he tenido Que leer de todas maneras Yo internamente, si es que obviamente No te has podido resistir porque es un pedazo De trabajo, ojalá me pagasen a mí Por leer trabajos así de bien escritos Ser impertinente es muy duro Porque no puedes fingir que no lo eres No puedes fingir que no eres ¿Cuál era la palabra? El otro día me pusieron un comentario Que dije si sí soy pretencioso Pretencioso, no puedes fingir que no eres Pretencioso, creo que hay malos y buenos Tipos de pretenciosidad. Hay impertinentes insolentes como yo, y luego hay impertinentes insolentes que se chivan al profe de que estás mascando chicle. My dear, get alive. La gente que dice que leeres la panacea y que si no lees eres un ignorante dan vibras de chivato pesado e ignorante. Porque la gente que lee, que lee mucho, ya sea en papel o ebook, porque sí que conozco gente que como hobby tiene una colección en papel muy grande y no son necesariamente posers, sino que se lo pueden permitir. La gente que lee es totalmente consciente de por qué hay personas que no leen. Y no montan un drama al respecto. Porque no es un drama. Leer es un lujo para el que tiene tiempo de incluirlo en su vida. Es un hobby extenso y lento. Y ahí está su magia. En mi opinión, leer está sobrevalorado como símbolo de inteligencia. Pero está infravalorado como método de disfrute. Porque no se te enseña a disfrutar de la lectura en clase. Y no todos tienen familias que disfruten de leer. Así que en el siguiente vídeo de esta serie hablaré sobre qué es lo que salvó mi hábito lector. Y lo que me ha hecho reengancharme con el amor a leer. Los terribles malévolos, incomprendidos fanfics. Hasta entonces yo soy bicho y a ti te toca decidir ¿me seguirás la pista?